Aquí corriendo los delincuentes, vinieron un CG blanco. Luego se entraron en el negocio de lado primero, ahí duran un par de minutos, no se sabía si era comprando o negociando que estaban. Luego salen de ahí, se entran aquí, no me suman la pistola, yo estoy armado ahí arreglando los papeles. Luego hay una muchacha comprando, la agarran en la cañona, entran para acá adentro, llevan un pan y paiten y patrón mío, y dueño Luego lo pagan en cañón, se recogen el dinero de aquí, entran adentro, ahí están lo que ven allí, los llevan todo el dinero. Más o menos no sé decir, pero se llevan de 40 para allá. Ayer llegaron unos tipos aquí, unos delincuentes, y metieron a la casa, estaba una hija del esposo mío. Llegó aquí y me agarró a mí por la mano y se metió aquí a Y se llevó un ron, se llevó dinero, se llevó un teléfono. Y no amenazó, no apuntó con la una pistola. Y salió como nada, ya tú sabes, uno aquí sin poder moverse para aparte. Porque si uno se movía y ese tipo andaba de una forma que era acabar con uno que estaba. ¿Logra usted identificarlo? No, mi amor, no sé quién son. ¿El llamado que usted le hace? La a Dios que toma carta en el asunto y que mire a ver cómo estas cosas fueron. Porque se puede arreglar esta situación porque el pobre no va a poder sobrevivir. Uno está ya en la casa, está con temor de que esa gente llegue y maten a uno que Por favor, que a, a las autoridades que tomen carta en el asunto y que miren a ver qué pueden hacer con los delincuentes porque uno ya uno hasta miedo tiene de estar detento en su casa.